previamente en Milarepa. Después de siete años de niño consentido en familia rica, Milarepa, su mamá, su hermana, pierden todo cuando el papá fallece. Y su testamento, aunque público y claro, está completamente ignorado, y sus tíos paternos le quitan todo lo que tienen, y además los convierten en siervos. Después de años de este maltrato, la mamá, cada vez más desesperada, apuesta todo en un último intento de avergonzar a los tíos públicamente. Un intento que termina en desastre. Buenos días. En la familia de Mila no es un buen día. Habíamos dejado. En la, el momento que la madre de Milarepa, de Tupacá, había estado esperando mucho tiempo, planeando, anticipando, ahorrando, el momento en que Tupacá iba a llegar a la edad de su madurez, ella iba a hacer un gran banquete y frente a todos, contando con la presión de la opinión pública, de la vergüenza, y se lee el testamento. Y resulta que no solo se muestran totalmente indispuestos a hacerle caso, ya tienen otra interpretación de los eventos, que descarta cualquier idea de devolver bienes, les amenazan, les golpean, Les dice, además, esta casa también es nuestra, váyanse. Y el tío sale con esta profética declaración. Si son muchos, haznos la guerra. Si son pocos, hechizos. Y cuando sale la madre de milarepa, Carguien, joya blanca, está destrozada. Años y años de estar sosteniéndose, pensando que por lo menos cuando el hijo es de la edad ya vamos a poder recuperarnos como familia. Y ella está llorando, llantos, inconsolables y está llorando, llorando, llorando. Y todos los vecinos que están más del lado de los tíos salen después de los tíos, mejor no quedarte aquí, allá. ¿Quién se queda? Es Mila y su hermano, el hermano de Kargen, Asha, el tío, el tío materno, la familia de Jesse y unas cuantas otras familias que eran sus amigos, amigos del papá y amigos de ellos. Y la rodean y están intentando consolarla. Y ya era demasiado para ella. Y quedan sin casa, sin esperanza. Sin recursos, excepto este campo que ella tiene, ese pedazo de tierra, y esto es. Y uno de los amigos, los vecinos, empieza a, cuando ella se recupera un poquito, está dando consejos, diciendo: no llores, pida lo que necesitas de todos que han venido al banquete, todos daremos algo. Incluso los tíos te darán algo. O sea, no solo que, mira, te estamos dando esto, sino tú pide y te daremos. Incluso los tíos te darán algo si pides o sea, en postura de mendigo puedes quizás recibir y limostras. Y el hermano de ella dice, más vale que nosotros juntamos lo que tenemos y enviamos el hijo a aprender algún oficio, y más vale que ustedes estén haciendo algo donde se sienten útiles y todos podemos apoyar con algo. Quédense en mi casa. Y contestando este, esta variedad de consejos, carguen una mujer con mucha dignidad al fin del día dice, hasta ahora yo no he levantado mis niños por caridad, pase lo que pase. Ajá, el, otro, el otro comentario del hermano es que um, quédate conmigo, yo te mantengo ocupado con tareas, envía el niño a estudiar un oficio no vayas a mendigar, no podemos quedar avergonzados en los ojos de los tíos. Frente a los tíos no vamos a ponernos en postura de mendigo. Esas son las, todas las consideraciones. Sobrevivir mendigando, no, porque no vamos a darles la satisfacción de vernos así. Y la madre dice no, no voy a mantener mis hijos por caridad, yo haré lo que yo tengo que hacer, y sí enviaré a mi hijo a estudiar, esto sí, pero yo misma trabajaré en el campo, pero caridad no. Y así queda decidido. Al inicio, cuando hubo esta discusión justo después del, de la muerte del papá de Milarepa, qué hacer con los bienes, y proponen dejarlos en las manos de alguien. es una mujer muy hábil, muy lista, y decidieron que no. Ella en este momento muestra de qué está hecho, y ella incluso dice, vamos a mostrarles a los tíos de qué somos hechos. Yo mismo voy a trabajar en el campo. y esto es lo que, lo que queda decidido. Y ahora sin casa van y los, eh, las, la madre e hija se quedan en la casa de su hermano, que no sabemos exactamente cuáles eran las condiciones, pero en todo ese tiempo antes nunca hubo una consideración, a pesar de todas las condiciones de abuso, no no era una solución ir a vivir con el hermano, el hermano, así que no sabemos exactamente cuáles son sus condiciones. Pero dicen que eh, el, el hermano ve que ella esté trabajando día y noche para ganarse algo de recursos, y en el texto dice, y en algunos momentos hay diferencias del texto, que tenemos la traducción al español y la, la traducción que yo estoy usando, y yo creo que <coughs> voy a basarme en la traducción que yo tengo. Um, pero dice que eh, la, el hermano está consiguiendo lana, lana de oveja, que queda hilada, que el mismo día que queda hilada queda tejida por la mamá de carga, así la mantiene ocupada y está generando lo suficiente para mantenerse a ella y a la hija y juntan algo de bienes y envían Milarepa o tupaga a otro pueblo a estudiar con un practicante de ritual eh, que cae en la categoría de practicantes que eh, se llaman nakpa. Nak es tantra o mantra, en este caso mantra. Literalmente es ma mantra. Nakpa, un mantrika, un practicante de mantra, y es una categoría de practicante que se hace muy amplio en esa época, y va a estudiar con él. Está estudiando, escribir, leer, y este nagpa eh, está muy solicitado, para hacer rituales en los pueblos de los alrededores. y Un poquito como el abuelo paterno de Milarepa se vive de esto. Si uno sabe hacer bien los rituales es una, es una profesión, por así decirlo, es una manera de mantener tu familia. Y Mila está ahí, mientras su mamá se mantiene ahí trabajando. Otra, eh, otra parte de su sobrevivencia hacen algo que en tibetano llaman corren por el sonido del tambor y corren por la subida de humo. Y esto se refiere al rol eh, que las grandes actividades rituales o de Dharma, tienen en sostener un pueblo. No es mendigar, pero cuando hay un gran ritual hay ofrendas de comida, de té, y como sabes que hay un gran ritual porque hoy es el sonido del tambor, son valles. El sonido es increíble en el Tíbet también por la altura, hay muy poca humedad en el aire y los oyes muy lejos. Cuando oyes el sonido del tambor hay ritual, habrá comida amplia. Y se ven en, en contextos tibetanos. Vas a los rituales, no preguntan si eres practicante, si eres budista, si eres hindú, si eres que eres. Vienes, te sientes, participas en la, en la puya, en la práctica, ¿no? te reparten té durante la sesión, quizás algo más de comer y después hay una comida. Y la subida de humo también, grandes ofrendas de incienso acompañan muchas veces estos rituales. Y es una, una manera para gente eh, imaginar de alimentarse sin haber caído al estatus de mendigo. ¿No? Y dicen que eh, mientras la mamá está en esta, esta temporada, corre al sonido del tambor y corre a la subida del humo <coughs> con la hija. Se nutren de lo que pueden sin caer totalmente de estatus. Y se ve la importancia del prestigio de los que dirán de cómo otros les van a ver. Incluso cuando los tíos se muestran personas sin vergüenza, que todo el mundo sabe que, que, que robaron, pero no les importa y insisten y ya con esto. Pero aún así, esto, esto era un, un, una consideración importante para la familia. Y en esta temporada, eh, los padres de Jesse, la prometida, desde la infancia, esta mujer prometida, sus padres le envían, envían Jesse a ir al pueblo donde Mirarepa está estudiando, Tupacá está estudiando para animarle y consolarle. Un, un detalle muy, muy hermoso que los padres siguen queriendo la familia y siguen queriendo cultivar esta relación, y es una indicación que esta relación de prometidos sigue vigente, y si todo va bien, repa aprende algún oficio y como vemos en la sociedad tibetana, si es más conveniente que el novio viene a la casa de la familia de la novia, así hace. Si es más conveniente que la novia va a la casa del novio, así hace. Así que hay, hay opciones en este momento. Y ahí está pasando su, su tiempo aparentemente estudiando y formándose para poder hacer algo, levantarse en la vida. Y uno de los comentarios que, que la gente hacía a Tupaca y su familia, Tupaga en particular, no te preocupes, hay, en tu linaje familiar paterno hubo, hay una, casi una tradición de que de joven no tienen recursos y la abundancia viene después en la vida. No, Ten ánimo, anímate, continúa. Así que está en este tiempo. Algún día eh, el maestro de, eh, de estudio de rituales eh, de, de Milarepa, de Topaga, recibe una invitación a una boda, una, un gran festín de boda, y de ser una persona respetada porque las personas que pueden hacer este tipo de ritual en los pueblos están respetados. es una función muy importante. Controlan el tiempo, controlan los granizos. Y esto, la inquietud de granizos se ve a través de toda la historia. Hasta el siglo XX, en los pueblos tibetanos, normalmente hubo alguien que se ocupó de impedir, advertir o como eliminar granizos, proteger frente a los granizos. Granizadas, granizadas. Ah, granizadas hasta que hubo algo que se llamó el impuesto de granizado, que no era un impuesto por el gobierno, sino ellos recogieron entre ellos y pagaron a este maestro de ritual para que hagan los rituales para que no haya granizados. Un granizado viene y pierdes toda la cosecha y, y hay granizados con cierta frecuencia. Así que la persona que sabe hacer esto es alguien muy importante, y ya que está controlando los elementos, es mucho poder y hay que mantener una buena relación con esta persona. El ritual, la raíz chamanista, el poder personal, todo se va juntando. Y en este momento estamos en el festín, festejando y hay lo que siempre hay en las bodas: mucha comida y mucha cerveza. La cerveza tibetana llamada Chang, que los españoles pueden imaginar como vino, si quieren, es lo que se bebe, es el intoxicante que hay, que es de lo más común en el pueblo. Y ya, de ser el maestro sirve muchísimo el maestro eh, que se llama Lu Gye Ken. Lu es maga, Gye es ocho, Ken es conocedor. Y su especialidad es de controlar los nagas. Un tipo de espíritu o de ser poderoso que se... Tuvo que propiciar, etc. Y era un ACPA, que esto fue su área de conocimiento. Y eh, le están festejando, se emborracha totalmente. Y Milarepa también está participando un poquito en el prestigio del gran maestro, también a él le servían y servían y también se emborracha y aprovecha, ¿no? el maestro les envía que, que se vayan, puede ir, él se queda, Milarepa eh, está pasando eh, y llegando yendo a ver a su mamá y su hermana. Está borracho, tiene una muy buena voz y canta espontáneamente. Es algo que trufa. En el texto no nos dice qué cantó, qué era lo que estaba cantando, pero en la obra teatral que su Santidad el Karmapa compuso está cantando, es obra teatral y tiene que estar cantando algo. Lo que eh, no sé de dónde su Santidad el Karmapa sacó esto o si él mismo lo preparó, pero está regresando cantando ahí, ¡no digan que este hijo de la miserable familia de Mila es un bueno para nada! ¡Soy bueno, muy bueno para dar tumbos! Y así está cantando. Su mamá está en la casa, trabajando, todo el día está trabajando. En aquel momento no estaba hilando ni tejiendo, sino tostando eh, cebada. ¿No? Lo, hay, que, hay que tostarlo. Y hay unas, tiene una, tienes algo para mover porque se tuesta dentro de arena, para que se tueste muy, ¿no? y se mueva y hay algo para, algo de metal y otra cosa que un palito que se usa. y ella está ahí en toda la miseria, en toda la desesperación, con todas las pocas esperanzas que todavía tiene colocada en que él se va a formar con este maestro, y oye su voz. Y ella dice, esto parece mi, mi hijo, pero cantando como un borracho. imposible que mientras nosotros estamos, su madre y su hermana están sufriendo así, que él pasa el día cantando borracho y no, no lo puede creer y va a la, a, a la puerta a ver, deja la cebada, que es serio, hay que cuidarlo, déjalo que se queme y ella, enfurecida y desesperada y viendo esto, esto es, viéndolo así y le grita, grita, Sharak Yeltsin, esto es tu hijo, el linaje de la familia está cortado, porque es un hijo» y así se está terminando, y ella se desmaya. Y la hermana viene corriendo, escuchando los gritos, viene corriendo y le regaña a, a su hermano, ¿qué estás pensando? ¿Qué, ¿qué haces? ¡Mira lo que le has hecho! No, ¿Tienes una piedra? ¿Por para como corazón y él como se despierta y dice tienes razón ¿qué hice qué hice y los dos están intentando y realmente se desmayó y toma un momento recuperarla la están acariciando e intentando levantar y cuando ella se recupera está esto ya, no, ya. Y él, está, dice, él le dice, mamá, mamá, perdóname, perdóname, no, no llores, no llores, porque ella está ahí totalmente movida. Él dice, mamá, yo hago lo que tú quieras, yo lo yo no puedo hacer, yo puedo hacer, tú no, no, dime, ¿qué quieres que haga? Y él dice, antes de que él le dice esto, ella le había dicho, nosotros somos los seres más desgraciados de este planeta, ¿crees que correcto que cantes? Yo solo estoy pensando, solo de pensarlo, yo tu anciana madre me consumo en la desesperación y no puedo hacer nada más que llorar. Y los tres lloran juntos. Los tres. Y después él dice, mamá, tienes razón, yo haré lo que tú quieras. Y la madre dice, lo que yo quisiera es que fueras con un buen vestido y montaras a caballo, y que tus estribos hicieran levantar las cabezas de nuestros odiados enemigos. No les hicieron levantar, es como no, corta sus cuellos. Ellos tienen sus cuellos así. E, él es el gran hombre y todos los enemigos se ponen en postura de respeto y, las, y las, sus estribos van así. O sea, está enojada y quiere que se, ellos se pongan y muestren respeto. de tus estribos eh, corten los cuellos inclinados de nuestros odiados enemigos, pero esto no va a pasar. Por lo tanto, me gustaría que fueras a aprender magia negra, chamanismo, hechizos y generes la capacidad de destruirlos hasta nueve generaciones de sus descendientes. Y en este momento de tanta emoción, tanta desesperación, Tobago dice, yo lo hago, yo lo haré, prepara las provisiones y una ofrenda para el lama. Y ahora ya es muy serio. Es obvio que este lama del, del vecino no es alguien que va a enseñar realmente este tipo de poder. Así que la madre vende la mitad de su tierra, de este terreno que tiene, vende la mitad y al intercambio recibe una turquesa muy muy buena, una turquesa que tiene nombre, las joyas son muy preciadas, turquesas sobre todo, un caballo que también tiene nombre, preciados en la zona, más parcelas de tinta eh, y parcelas de un tipo de azúcar y estas son sus provisiones para poder ir y encontrar un maestro. Y en este momento eh, vemos un conjunto eh, de factores en la sociedad tibetana. Eh, vemos la, el uso de, del poder de mantra para, para dañar, para crear granizados o para evitar granizados, quizás para beneficiar, quizás para dañar. Granizadas. Granizadas. Vemos eh, que estamos a dos siglos del, eh, de la época de la persecución de la dharma, cuando el budismo pierde su apoyo oficial, el imperio tibetano se deshace, la sociedad convierte en, en esta lucha de caudillos en un contexto feudal eh, con poder, con cada quien intentando agarrar poder local donde el clan, la familia es lo que cuenta en generar sedes de poder y dentro de esto están los que practican rituales, como una forma de poder. Y cuando no puedes con este, la, el poder bruto, vas con el poder oculto o negro, la magia negra. y la, Estamos justo en el momento antes de que el efecto de Atisha está llegando o ha llegado al Tíbet, pero no a la parte central todavía probablemente, y su efecto en reformar la condición del Dharma en el Tíbet no se ha hecho muy visible. En los dos ciclos, entre la desintegración del imperio tibetano y con esto todo el apoyo para el Dharma, eh, vemos que aunque los grandes monasterios, de hecho los monasterios ya no tienen apoyo, eh, aspectos eh, del Dharma quedan en, en cierta forma en diferentes localidades. Principalmente eh, Transmitido por las familias de Nakpas, estos, estos mantricas, que conservan alguna, algún texto de Tantra, alguna, algunas prácticas de mantra que el padre pasa al hijo como oficio, como tradición y manera de sobrevivir familiar. Y esta, esta, ese fenómeno, yo creo que para entender qué está pasando con esto, cómo, qué es este rol y cómo se conecta con el Dharma que luego vamos a ver en la vida de Milarepa, necesitamos eh, tener otro eh, repaso de la historia de lo que pasó con el Dharma en el Tíbet. Cuando el Dharma llega al Tíbet, ya hay una serie de formas eh, animistas y chamánicas de expresión espiritual que luego reciben el nombre Bön. Y en aquella época probablemente no tenían este nombre, era lo que se practicaba todo el mundo donde hubo mucho en, énfasis en interactuar, propiciar la voluntad de los espíritus locales, protección frente a desastres naturales, buscar augurios para moverse, era este tipo de práctica. Y los buns cuando llega al budismo no, no eran muy receptivos. Y hubo muchos, mucha fricción, que algunos imperadores eran más cercanos a la tradición bun, otros más cercanos al budismo. Y entre las familias aristócratas eran las que eran realmente muy fieles a su tradición Bung, y otros ya muy convencidos por el Dharma y querían apoyar al budismo. No era instantáneo. Sabemos de la fundación de Samye, el primer monasterio tibetano, por la parte del segundo rey dármico, Rizong Primero era campo, segundo Trishundetsen. Y sabemos que Trishundetsen invitó Shantarakshita, un gran erudito indio, y Padmasava, Sambhava, un gran yogi indio de las Himalayas. Lo que no sabemos es qué tan complicado fue esta situación. Primero Trishundetsen manda invitar a los mejores eruditos. Queremos aprender. Queremos saber más de este budismo. Era claro que hay que aprender de los maestros que se han formado en esto. Invitemos. Alguien que tuvo mucha fe para el budismo, una familia aristócrata, dice: Yo voy. Va Trae Shantarakshita, pero cuando Shantarakshita llega al Tíbet, los, las familias y las personas más aliadas a Bhun estaban diciendo, va a estar importando espíritus ajenos va a estar llevando formas de magia negra que tú no sabes controlar, tú puedes perder todo. Esto es muy mala idea." Y él empieza a dudar. Y Shantarakshita, este gran erudito de la India que invitas desde la India, está encarcelado meses al llegar al Tíbet. Mientras toda esta fricción y debate se resuelve y se baja un poquito. Finalmente Trisol Benson se convence y manda llamar a Shantarakshita, que sale de su encarcelamiento, y viene y le enseña el Dharma. Y el rey, ok, ya. Yeah. Entiendo. Y se inspira y dice: Ok, yo. Esto es, esto es lo que el Tíbet necesita. Vamos a crear un gran monasterio. Y empiezan juntos a crear planes para Samye. En el tiempo que están creando los planes para Samye, pasan ciertos desastres. Hay una inundación en, en un templo importante. Y un relámpago eh, calle, calle en el palacio real y ahora la resistencia se hace muy, muy grave y Trishundetsen le dice a Shantarakshita, yo creo que es mejor que usted regrese hasta mejor momento y Shantarakshita este gran erudito regresa y esto no es comprarte un boleto billete y ir en avión estos son meses caminando y regresa a la India pasa cierto tiempo La resistencia se baja, el apoyo para el budismo se está creciendo y vuelve a invitar a Shantarakshita. Y ahí se ve porque los tibetanos lo llaman el Kempo Bodhisattva. Vuelve a aceptar la invitación. Ve que, que, que Tíbet quiere el Dharma, aunque es muy complicado. Quieren, hay sed para el Dharma y acepta de ir y va otra vez, pero esta vez trae con él Padmasambhava, porque su estancia en el Tibet le ha hecho entender que el poder chamánico, el poder de controlar los espíritus es muy importante. Y cuando llegan juntos Padma Sambhava y Shantarakshita, Padma Sambhava usando una forma de adivinación, usando espejos, identifica los espíritus locales que habían estado generando obstáculos. Y los obliga ritualmente de tomar forma humana y aparecer ahí. Y él les mantiene ahí amarrados ritualmente y Shantarakshita les enseña el Dharma. Es esta combinación de poder, pero que solo está en el servicio de hacer que escuchen el Dharma, pero los dos. Y estos espíritus aceptan ser protectores del Dharma. Y desde ahí, todos lo que antes hubo toda una serie de catástrofes en la construcción de Samya también estaban intentando, intentando, y después de este, este intercambio de convertir los espíritus, ya pudieron construir todo. Otro evento importante en esta época era de construir. Templos en lugares específicos, geográficos, en el Tíbet, con la idea de que hubo una, un demonio, una espíritu local femenina que necesitaba estar como anclada en su lugar a través de templos. Esta visión. Cuando, eh, y en esta época después se florece y hubo tanto la forma más eh, de estudio de Shantarakshita, filosofía, estudio, meditación, como la parte más mística o más chamánica eh, representada por Padma Ambos estaban difundiéndose en el Tíbet. Cuando este Lang Dharma, Dharma el Buey, eh, toma el poder, hay una anécdota, no se sé sabe si es cierto o no, pero es muy revelador. Dharma este emperador manda el practicante nakpa el practicante de ritual más famoso, más poderoso en todo Tíbet y le reta a ver qué puedes hacer tú. Yo soy el emperador, a ver qué tú puedes hacer. Y en esta leyenda es un akpa, no alguien estudiando filosofía, y <coughs> sino alguien dedicándose a cultivar el poder del mantra. y él el, el, Hace, él dice, eh, por el mero poder, por el poder del mero mantra, hago esto y hace que aparezca en el cielo un alacrán el tamaño de un yak y señala con su dedo a una montaña y hace que caiga un rayo que rompe la montaña en pedazos. Mira mi poder. Y en esta leyenda, el rey, por temor, acepta de proteger a los Nagpas. Y aquí tenemos el rol de Padma su poder chamánico, poder visible. Tenemos muy visible la importancia y el eco que tuvo con los practicantes de los anteriores. Cuando se deshace toda esta, eh, la situación favorable para el dharma, que que siempre hubo momentos complejos. Por ejemplo, Padmasambhava, después de haber domado todos los espíritus y hecho que el Dharma esté floreciendo en Samye, eh, quedaba en el Tíbet y le interesaba, él, él pudo, porque tuvo mucho poder y conexión con los elementos, él estaba descubriendo fuentes de agua. Ahí sí. Si, si hagan pozo habrá agua, aquí habrá agua. Y él quiso, llegando de la India y de las Himalayas donde hay mucha, muchos buenos sistemas de irrigación, él quiso implementar, ofrecerles también esta sabiduría. Un bodhisattva es quien quiere ayudar en la forma que sea, y quiso enseñarles cómo irrigar y hubo otra vez mucha resistencia, tantos cambios que él está haciendo, nos quiere inundar, hasta que el mismo rey Trisun va con Padma Sambhava y muy respetuos, respetuosamente le comenta que usted nos ha beneficiado mucho, yo creo que este beneficio nos va a servir, somos muy agradecidos y seguramente hay otros pueblos que igualmente necesitan estar beneficiados por usted. Y, ¿no? y Padmasambhava dice, yo llegué aquí viendo que el tíbet era un lugar propicio para el dharma. Pensé que aquí iba a poder florecer. Si yo soy alguien que a quien ni siquiera poder universal le interesa, ¿cómo me va a interesar el poder de un rey local? Ok, me voy. Y se va. Si no hay condiciones receptivas uno va donde están. Y en un incidente famoso en la historia, un Betsen, ok, muy amable, que se vaya con muchos regalos, pero también envía sus arqueros a acompañarle, asegurar que se va. Y Padma congela, los arqueros quedan paralizados y no pueden continuar. Y Padma dejó en muchas partes del Tíbet textos y estatuas diciendo que, el momento no era propicio, pero estaba dejando el Dharma por todos lados para el momento en que sí era propicio. Y se fue. Pero se ve la interacción entre el Dharma arraigado en el estudio, la filosofía, la formación, ¿no? la transformación personal. Transformación personal a través de. El tantra, el propósito de los tantras y la práctica de mantra en el Tíbet es de transformarnos, no tener más poder para fines mundanos. Pero ya que hubo esta función muy común en la sociedad tibetana de usar el poder chamánico de mantra para prestigio familiar, para bienes materiales para evitar desastres, etc., esta parte del budismo que era muy compatible, muy familiar, como esto sí entendemos, esta parte es lo que queda cuando el apoyo para el Dharma se va, el apoyo central se va para más eh, proyectos más amplios, y se queda, una mezcla de familias realmente estudiando tantra para transformación, para liberación, y otros con otros fines. Y ahí pasan dos ciclos, hasta cuando estamos ahora con Milarepa, y se ve que como el, la tradición anterior tibetana, como, como sacó lo que partes del dharma que les eran familiar y dejaron las otras partes ir. Y esto es el peligro que tenemos como cualquier nueva cultura encontrando el Dharma. Ciertas partes nos hacen mucho clic, se nos hace muy familiar, esto nos tiene sentido y pensamos que con esto ya tenemos la esencia y lo demás sería cultural o, o, o como de los indios o de los tibetanos, y después terminamos reproduciendo otra vez. Y esto es lo que pasó, desde el momento en que un, el abad de un monasterio mata a un emperador, ya todo se empieza a mal funcionar. Y cuando llegamos a este punto en la biografía de Milarepa, especialmente en lo que sigue, vamos a ver una mezcla muy confusa, que sin sí, este contexto yo creo que es muy difícil entender qué está pasando, que se habla en términos que se oyen muy budistas de liberar a los seres a través de matándolos con magia negra, y mucha confusión, que, que es difícil saber qué está pasando. Y es importante saber que estamos en esta época, donde hay eh, los que están practicando eh, de la forma que se recibió de la India, que está eh, reforzado cada vez más con la llegada de Atisha. Hay los nakpas que venían de la India, pero por lo menos algunos ya están, convirtiéndose en otra cosa. Y también hay los bhupus todavía, los practicantes de Bull también todavía están ya insertando elementos del dharma. No se ve al revés. Ok, nosotros tenemos nuestro sistema y incorporan partes del dharma que su fundador le llaman un Buda, etc. Y se, se ve un tipo de sincretismo eh, que tiene ahora su, la forma en la que Milarepa está yendo a estudiar con un practicante, el texto le llama Nyuma es Naka de este tipo familiar, va a estudiar y después termina yendo para estudiar magia negra. Y, toda esta confusión y toda esta, la sed que Milarepa tiene, la desesperación de la familia, la conciencia de que su madre su hermana, ¿qué va a pasar con ella? La hermana sí corre al sonido del tambor y corre a la subida de humo. En toda esta mezcla vemos a Milarepa tomando las provisiones que su mamá logra organizarle y va a ir, va a ir a intentar hacer algo. Su mamá le acompaña, su mamá y hermana le acompañan en el camino. No se quieren despedir, le acompañan la distancia que puede se quedan en una pensionada un posada y ahí Mirarepa encuentra cinco amigos que también quieren ir a estudiar chamanismo. Y mejor llamarlo chamanismo que magia negra porque negra, blanca, quién sabe, es chamanismo. Ellos también quieren ir. La mamá se le acerca a los amigos cuando paga no está y les dice, mi hijo no tiene nada de persistencia. Yo les encomiendo de asegurar que estudie bien y cuando hayan terminado sus estudios regresen aquí, yo les voy a mostrar amplia hospitalidad y les daré un buen premio un premio generoso. Le es extremadamente importante que esto tenga frutos. Y en el momento de despedirse, la madre de Tupagá y Tupagá, los dos llorando. Es una relación muy cercana, una familia que vive este tipo de situación, los vínculos, de haber sufrido tanto juntos, son muy muy estrechos. Y la hermana también está ahí llorando. Y la mamá, la madre le mira y le dice, es absolutamente esencial que tus estudios ahora tengan frutos. Nuestro chamanismo no es el chamanismo de tus amigos. Su chamanismo es el chamanismo de jóvenes de buena familia. Nuestro chamanismo es el chamanismo de los desesperados. Si tú regresas sin poder mostrar frutos obvios del poder de tu chamanismo, yo, tu madre, me mataré frente a tus ojos. Y tú para acá, cuente conmigo, yo lo haré. Y así, abrazándose, llorando, ayer seguramente tiene presente que anda cantando borracho mientras ellos están desesperadamente intentando levantarse como familia y jóvenes, tienen una oportunidad y van y toman, ¿no? Tomando esto, ella lo sella en su mente la, la necesidad de enfocarse en sus estudios. Y se abraza. Y ya es hora. Y Milarepa se va con el caballo tiene la turquesa guardado con él, el caballo tiene las parcelas de, de la tinta, del azúcar, y se va. Y Dice, cuando llegan al punto final, donde ya no va a haber más, su mamá y su hermana quedan ahí mirando, hasta el último momento, y las distancias son largas, quedan ahí mirando, toda esta emoción y mi, Milarepa dice que en el, en el momento de llegar a este punto donde ya no va a poder ver más la, el último momento de ver a su mamá que tuvo un impulso casi irresistible de regresar y abrazarlo una vez más, porque tuvo la inquietud de qué tal si es la última vez que la veo. Pero tuvo grabado la misión que tuvo y no lo hizo y continuó su viaje.